Entre tus ropas Un papel, algunas notas Me recuerdan tus manías Y tu voz Han pasado tantas cosas El dolor, las cartas rotas Discusiones y luego los besos Y me dices que lo nuestro es de verdad Y luego dices que no me vas a dejar suceder, el mundo se pondrá al revés, cuando estemos tú y yo amándonos todo, todo lo que tú me das, mi amor te lo regresará, con canciones y chocolatitos. Hasta ayer cuando hablamos, todavía nos miramos Y me susurras al oído tanto amor Eres solo tu mito, mi alegría, mi tesoro No te alejes de mi lado, por favor Y me tomas de la mano al caminar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 Todo, todo lo que tú me das, mi amor te lo regresará.